no sigues usando el calor, obvio el calor excesivo le va a dañar al cabello rizado y también le puede cambiar la textura del cabello. Así que es muy importante dejar las cosas que le van a dar calor a tu cabello, como las planchas, las secadores de pelo y cosas así, si no quieres empezar desde cero. Segundo mandamiento, no sigues usando el champú. Si no lo puedes dejar completamente, úsalo menos. Si no lo sabían, los champús contienen lauril sulfato de sodio, que es un limpiador con efecto, pero también es un químico que es muy duro para el cabello rizado porque le quita hasta los aceites naturales. Que tu cuero cabelludo produzca. Así que si puedes, mejor lávate el cabello con un champú sin sulfatos. Tercer mandamiento de rizos, acuérdate del acondicionado profundo. ¿Te acuerdas de ese aceite natural que tu cuero cabelludo produzca? Se llama sebo y lo más rizado que es tu cabello, más tiempo le va a tardar a que ese sebo o que a ese aceite natural le llegue a las puntas de tu cabello. Así que es muy importante, especialmente para ustedes chicas rizadas que usan un acondicionado profundo para mantener el cabello rizado saludable y hidratado. Cuarto mandamiento no sigues usando una toalla porque no lo necesitas, en vez de secarse el cabello usando una toalla ¿por qué mejor no usas una camisa de algodón, las toallas tienen fibras largas que le pueden trabar a los rizos y eso le va a crear fricciones y las fricciones son lo que te da frizz y las toallas también te pueden dar quebradura, así que es mejor de dejar la toalla, mandamiento número 5 es de estilizar a tu cabello cuando está mojado y no lo toques hasta que esté seco, te va a ser más fácil de aplicar los productos en cabello rizado que esté húmedo o mojado y también te va a ayudar a desenredar a los nudos y como siempre les digo cuando terminas de aplicar los productos, no te vayas a tocar el cabello hasta que esté 100% secado para evitar el frizz. Mandamiento número 6: A la basura con ese cepillo porque no lo ocupas. Usando un cepillo en tu cabello, especialmente si tu cabello esté seco, le puede dañar a tu cabello rizado y hasta le puede causar quebradura. Entonces, en vez de usar un cepillo, ¿por qué no usas un peine con dientes anchos o tus dedos? Séptimo mandamiento: No te olvides del difusor. Si necesitas usar un una secadora de pelo por favor asegúrate que esté en low y calor bajo y si tiene un botón que le dé aire fresca úsalo pero acordate siempre de usar tu secadora con difusor porque sin él estás enfocando ese aire caliente en una área de tu cabello y eso claro le va a dañar a tu cabello y también le va a alterar la forma natural de tus rizos usando un difusor le va a ayudar a que ese aire distribuye a todo el cabello uniformemente y hasta le puede manipular a tu cabello a que tus rizos se ven más definidos mandamiento número 8 trate de cortar el cabello cuando esté seco. Si no lo sabían tus rizos se pueden estirar así que cuando te lo cortas cuando esté mojado o estirado no se va a ver lo mismo cuando esté naturalmente rizado. Cortando el cabello rizado seco te va a dar el mejor look que se ve natural y uniforme. Noveno mandamiento honra la piña y duerme en satén. Subiendo tu cabello rizado en una piña para dormir le va a ayudar a mantener a ese cabello rizado arreglado para el próximo día y si usas una funda de almohada de satén le va a dar más oportunidad a que tu cabeza mueva sin causar fricción y como les dije la fricción es lo que te va a dar el frizz y las fundas de almohada de algodón le absorba la hidratación así que cuando te levantas tu cabello se va a ver seco así que piña y satén y el último mandamiento no codiciarás al cabello de otras rizadas. Como que no te conozco. Todas hemos estado ahí en Instagram viendo las fotos de otras chicas rizadas que tienen el cabello bello y eso es muy bueno para inspiración. Pero tienes que amar a tus propios rizos porque eso es el cabello que tú tienes. Tienes que amarte a ti primero. Si les gustaron este video por favor dame deditos arriba y si tienen más mandamientos sobre el cabello rizado, por favor déjenme saber en un comentario abajo. Y si no lo han hecho todavía, por favor suscríbanse a mi canal para más videos en español sobre el cabello rizado. Un besito, las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. No se me vayan todavía, que les quiero compartir unos comentarios que encontré en mis redes sociales. Como este que me dejó Jerry's Designs en mi foto de transición, contándome que su cabello esté volviendo en rizo. Yay, ¡Felicidades, chica Y deja esa plancha. Y esta que me Dejo Joanis en mi foto de Instagram diciéndome que mis videos le da ánimos de ser fuerte y continuar con su proceso para sus rizos. Felicidades Joanis, y sigue adelante y verás que tus rizos van a volver pronto. Si quieren ver más videos en español ven este que es mi rutina completa de mi cabello rizado. Nos vemos.